Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión que en los últimos tiempos estamos viendo mucho en nuestro centro. Una lesión que muchas veces pasa desapercibida, ya que la única manera de diagnosticarlo es por medio de una resonancia magnética nuclear, ya que en una simple radiografía no se observa. Hoy os vamos a hablar de lo que es un edema óseo, las causas que las producen, su diagnóstico, la prevención y el tratamiento del mismo. Pues bien, ¿qué es un edema óseo? El edema óseo es la inflamación del hueso, ya sea en la cortical, es decir, en la superficie que recubre el hueso, o en la parte esponjosa del mismo, que es la parte interna del hueso. Si la inflamación no es tratada, la posible respuesta puede ser una fractura por estrés, que ya hablaremos sobre ella en otro vídeo. ¿Cuáles son las causas por las que se produce un edema óseo? Las causas pueden ser múltiples, pero principalmente suelen ser desde un traumatismo o golpe que produce la inflamación del mismo hasta una sobrecarga mecánica por exceso de actividad deportiva. En este caso puede ser producida por deportes de impacto como por ejemplo correr o bien por actividades que supongan contracciones musculares repetidas que hagan que nuestros tendones traccionen demasiado de la parte ósea donde se insertan. Dos deportes claros pueden ser el tenis o el pádel. El edema óseo se puede producir tanto en personas que estén acostumbradas a la actividad deportiva como también las que se estén iniciando. Las actividades deportivas siempre tienen que llevar un adecuado entrenamiento para prevenir esta y otras lesiones. ¿Cómo se puede hacer un correcto diagnóstico? Como hemos dicho anteriormente, la única manera de diagnosticar un edema óseo es a través de una resonancia magnética, ya que a través de una orografía simple solamente se podría observar que es, existe una fractura por estrés, que es la consecuencia de una falta de tratamiento adecuado del edema óseo. Pero sí que es cierto que con un buen juicio clínico se podría evidenciar para posteriormente confirmarlo con una resonancia magnética. Los síntomas que puede hacer que nuestro juicio clínico evidencia que estamos ante, una, ante un edema óseo son dolor local donde se encuentra el edema óseo, dolor a cargar sobre ese hueso, es decir, al movimiento. Dicho dolor se reduce o desaparece con el reposo y además el dolor disminuye con actividades deportivas con poca gravedad como por ejemplo la natación. ¿Cómo podemos prevenir el edema óseo? Como hemos dicho anteriormente, suele producirse en actividades deportivas mal entrenadas o con mucha carga de entrenamiento. Por lo que la práctica deportiva deberemos realizarla de una manera muy controlada y bajo la supervisión, si es posible, de entrenadores personales que nos irán indicando cómo ir mejorando nuestros entrenamientos. ¿Qué tratamiento se debe seguir? El tratamiento de un edema óseo es reposo, ya que necesitamos que nuestro hueso cicatrice. En algunas ocasiones es necesario el uso de una bota de descarga para que la presión sobre nuestras células óseas sea la menor posible. Se pueden utilizar medios antiinflamatorios físicos como puede ser campos magnéticos, onda corta y otros para que la recuperación sea más rápida. Y por supuesto, si una persona es deportista, habrá que hacer un tratamiento de entrenamiento personalizado con fisioterapeutas y entrenadores para que nuestro sistema muscular y cardiorrespiratorio se mantengan entrenados y activos. También se puede hacer uso de medicamentos que nos recomiende como siempre nuestro médico especialista.